Tal y como les habíamos prometido, llega la sección de Floristerías Mayo, flores para mi casa. Ya estamos con Javier, bienvenido a Magazine, un lunes más. Un lunes más, buenas noches Víctor. Y además nos trae hoy novedades, porque bueno, hoy ya estamos en primavera. Ya estamos en primavera, ya, por fin, Llevan... por fin, pero bueno, para poco rato, pero bueno, <risa> por lo menos porque se prevé una semana un poco movida. La estación de las flores. Sí, la estación de las flores, sí. Bueno, pues Aunque no, yo no, es, hoy lo que os hoy traigo no, no, no es exactamente. Bueno, muy, sí hay flores. Sí, hay flores, pero bueno, va a ser una combinación. Vamos a ver va es una combinación. Es un trabajo que tenía mucha gana de, de haceros, porque es un trabajo diferente. Eh, es un trabajo eh, que se puede hacer de varias formas. Uh -huh. Nosotros hemos, hemos traído hoy, antes se va sorprende, sorprender en cuanto lo Seguro. vea, yo no sé si has tomado ya un primer plano de ello, son hortalizas de varios tipos, hortalizas que son muy coloristas. Este mismo trabajo que vamos a hacer, también lo podemos hacer con frutas. Exacto, yo cuando veía entrar a Javier hoy, digo, bueno, hemos cambiado de ¿Qué sección, la huerta de Javier. Totalmente la huerta os he traído aquí. Cuando es con, con frutas, mm -hmm. se le considera cortesano. Cortesano. Uh -huh. Y cuando es con hortalizas, plebeyo. Pues Pero la... a mí me gusta más el plebeyo. Claro que sí, a mí también, me gusta más el pueblo. Voy a ocuparnos manos a la masa y te voy eh, contando. más a la masa hoy, como hemos dicho. Eh, lo que vamos a hacer es una especie de bodegón. ¿Bodegón? Sí, en, lo que, en el que vamos a poner todo este tipo de material. Diferentes elementos, sí. estamos viendo pájaros estamos viendo... Tejoles, berenjenas, romanesco. Romanesco, que no sé si lo conocerá la gente. el que es una preciosidad, y unas acelgas. Qué las acelgas son las que, estoy intentando sacarlo primero, porque son las que nos van a dar una preciosa base para hacer un montaje. Base de acelgas, pues como un puré. Exacto. <risa> Magnífico. me va a hacer me gusta un mucho aquí, más un montaje precioso con ello. Vamos a ver, vamos a irlo intercalando, vamos a poner esta aquí que me gusta más. Siempre decimos que esto, este caso, la ventaja que tiene es que cada uno puede confeccionar, a su, darle a a su, su imaginación, gusto. probar, quitar, poner. En este caso, Exactamente, lo mismo que estoy haciendo ahora, pues luego ellos también lo pueden hacer. Como ves, hemos un poquito para hacer una base. La cámara. Vamos a poner la, una de las figuras de, de, de, de, del día, que es esta eh, y Romanescus, y sí. luego vamos a empezar a poner elementos. Uy, que se nos cae. Vamos a poner elementos. Vamos a ver que nos dé aquí un buen. Eso es. eh, vamos a poner elementos viendo? por aquí, una belejena por aquí. Otra la vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Haciendo esto. Vamos a poner unos espárragos chilleros, que es por. nos viene muy bien porque nos van a dar altura. Uh -huh. Igual que con esto también nos van a dar altura en otro punto. Un manojo de frijoles. Anojo de frijoles que lo he cogido con un poco de, de rafia para que uh -huh. me coja y me haga, vamos a ver, ahora es con un poquito de maña para hacer la cabaña aquí para que nos quede uh -huh. abierto y se sostenga. Ahí, perfecto. perfecto. Y vamos a poner otro de este lado, que puede ser aquí en el frontal, hacer lo mismo. Vamos separándolo y lo ponemos bueno, pues una vez que tenemos esto, uh -huh. vamos a ir poniendo otros elementos. lo primero que voy a poner es estas setas. Bueno, unas setas espectaculares oh. que me las ha proporcionado mi frutera de cabecera. Vaya. De ahí pues, de, de Rocío pues, en la Plaza de Campillo me la ha pues proporcionado y son una pasada, magníficas. Una auténtica pas pasada. Entonces vamos a irlas colocando. Y además muy de Salamanca. Sí, sí, sí, sí. Que nos gusta mucho. Esta es la seta típica de cardo y vamos a poner ir poniendo las otras de la, otra, de la misma forma vamos a jugar de esta forma poniéndolas solapadas unas con otras quedan muy chulas aquí jugando con uh -huh. y ahora vamos a poner por ejemplo, siempre de, de grande a chico vamos a ir poniendo los elementos vale esos pimientos verdes sí. que tienen una pinta espectacular magnífica. vamos a ir ocultando la bueno y, por ejemplo, el otro lo vamos a poner por aquí. Ahora vamos a poner... Champiñones. Champiñones. Con ellos vamos a jugar de la siguiente forma. Hermosos también. Vamos a jugar con ellos como se si juegan... quitando el tallo. Sí, con las piedras. Ah. Como se si juegan con las piedras en los... Para hacer... Como si fuera un jardín. Exactamente poco zen. Anda, <risa> ¿Qué te parece así? Pues Queda súper original, diferente. Me parece a que a estas horas también que entra un poquito de hambre. Vamos a colocarlo en, en varios pues puntos. Matamos dos pájaros de un tiro. En varios puntos de la misma forma, porque es una forma diferente. Lo que no habían pensado ustedes que un champiñón podía ser una piedra en un bodegón. Yo, por lo menos, no lo había pensado nunca. Y estos dos nos van a servir aquí un poco para solapar esta zona de aquí. Y una vez que ello, eso... Vamos a dar... Una de mis debilidades. Pimientos del padrón. Lo vamos a coger, lo vamos a ponerlo de una forma... Aquí haciendo un poco de espiga con ellos. Sin... Mucha más historia. Y luego tenemos sí. tomates. Jugamos un poco con ellos. Te lo voy separando. Vamos a jugar un poco con ellos por aquí. No es necesario que utilicemos si no queremos todos. Porque yo creo que bastarían y Darle color, más color, Ahora vamos todavía. a darle un poquito de color con algunos Tomate, tomates, chefe. pero aquí no acaba la cosa, claro, porque nosotros somos Somos, somos especialistas en algo. Bueno, somos no, y eres. So <risa> y somos sobre todo floristas. <risa> ¿no? Yo me apunto. Y claro, un trabajo de estos para mí sin, sin flores no tendría razón de ser. Vale, yo creo que es, es suficiente. Voy a retirar esto. Muy bien. Pues ponemos, y entonces ahora le vamos a añadir el toque... La primavera. El toque de floristería. Llegó la primavera... El toque diferente. Bueno, la, la navaja la teníamos por aquí. Llegó la primavera 8 más sí. A ver qué os parece. Hemos traído la famosa Anastasia. Anastasia. Vale. Que esta Anastasia nos va a servir para contrarrestar un poco aquí el verdor que hemos conseguido antes con la Romanescu. Uh -huh. Vamos a ponerle de este lado, bueno, se nos cae el champiñón. Un champiñón rebelde ahí. Sí. Bueno, pues quiere ir para abajo, pues para abajo se va. Vamos a colocar un par de ellos que nos van a dar aquí este verdor. Uh -huh. Como vale. un toque diferente, ¿no? Exactamente. Color. Y vamos a intentar un poco más de color con algunos claveles. Claveles. He traído una colección de claveles. Qué de color esta? más bonito, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que lo llamamos ya en su momento Clavel de novios? ¿Clavel de novio? Sí. La que se lo sabía muy bien era tu compañera. Uh -huh. Este <risa> capítulo todavía no, no había llegado. Eh, se llama Novios con B. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Novios con B. ¿Les llama la atención por el...? Son unos colores súper vistosos, diferentes. No es el rojo, el amarillo, el... Claro. No, no, no. Son colores muy muy, muy, muy diferentes es en cada clavel encontramos como tres o cuatro tonalidades sí, distintas. Sí, sí, son una auténtica auténtica maravilla se utilizan mucho ahora eh, para todo tipo de composiciones y composiciones para para novios quedan espectaculares uh -huh. bueno pues vamos a ir poniendo alguno más porque yo lo que más a... me interesa vale. bueno con esto ya casi estamos acabando uh -huh. Fíjense qué bodegón hemos preparado aquí con un trocito de la frutera de, de Javier. Sí, me me gato, un mega que la verdad un, es que me proporciona siempre un, un material espectacular. Y Javier nos proporciona a nosotros también un material espectacular. <risa> ¿vale? ¡Magníficas! No sé si qué te parecerá, podemos seguir añadiéndolo, pero yo creo que es suficiente, ¿vale? Pues me Para parece original. Vas a retirar esto de Me parece ahí. muy rico y muy bonito me gusta queda un trabajo muy muy diferente intentar que los claveles o la flor que utilicemos queda quede muy metido de forma armoniosa que no se vea realmente sino que se, en función esto lo principal es que se vean manchas de color uh -huh. manchas de color que es lo que más intentamos uh -huh. porque en verde vemos tres o cuatro tonalidades distintas y la verdad sí, es que es el pistacho tenemos un poco más intenso el verde de las acelgas pues otra vez has vuelto a preparar javier Sí, otra, otra vez. vez. <risa> otra vez la hemos vuelto a preparar. Y tenemos también nuestra planta. Algo ¿sabes? de planta, ¿sabes? sí. Claro ¿Y cómo? Chino? ¿Qué íbamos a traer? Pues un naranjo. <risa> un naranjo de la China. <risa> Naranjas de la China. Naranjas de la China. Sí, esta es la famosa citronela. No, citronela no, perdona. Eh, se llama. Eh, Calamancino. Calamancino. Exactamente. Y es un tipo de naranjo pequeño, uh -huh. ¿vale? Eh, que eh, este se utiliza sobre todo para interior, se puede utilizar también en exterior, pero este está destinado para interior. No alcanza una altura mayor de un metro, normalmente, este tipo de planta. Un metro ya está bien. Sí, ya está bien, ya está bien. Requiere el riego, lo de Cuidados. siempre. El riego que requiere es un riego sobre todo por inmersión, porque lo que necesita es que la humedad le llegue hasta dentro, hasta dentro. Pero este riego no lo haremos a menudo, sino lo haremos cada 8 o 10 días. Ajá. Uh -huh por inmersión lo metemos. Cuéntanos un poquito cómo, cómo es ese riego por inmersión. Bueno, pues cogemos, nos lo sacamos de aquí, lo sacamos del nos lo llevamos a un cubito uh -huh. con agua y lo dejamos 10-15 minutos o un poco más, porque aquí lo que necesitamos es que en este caso le llegue bien uh -huh. hacia adentro. Se utiliza también en otros temas como los bonsais es muy, muy propio para Ajá. esto, por inmersión. Lo hacemos así y luego una vez que eso lo dejamos escurrir lo de ahí, lo dejamos escurrir un rato y lo llevamos otra vez a nuestro recipiente ornamental, como es este macetero amarillo que hemos tenido. Y hasta 8 o 10 días después no habría que... No es, normalmente no es necesario, a no ser que tengamos en casa muchísimo, muchísimo calor. Ajá. El sol le gusta mucho, el sol. Claro. Entre cristales, no. Entre cristales lo que haremos en interior es orientarlo a la zona sur de la casa, Ajá. ¿vale? que es donde recibimos la, la, la, la luz de, de una forma mejor del, del, del sol. Y eh, luego cuando lo saquemos a, a exterior, sí, le va a venir muy bien las radiaciones del sol porque va a hacer que la floración y las frutas salgan con colores luego más intensos y mejor. Ajá. Y pues. temperatura, ya os he dicho, aguanta muy bien los fríos a pesar de, de que, bueno, es de más de interior, pero eh, aguanta bien los fríos en un momento dado. Pues muchísimas gracias. En hemos... sin heladas, claro. Claro, sin heladas porque se estropearán color, como ves, hoy color naranja y todo este bodegón de hortalizas y que nos ha preparado Javier, y además de flores, como no podía ser de, de, de otra, otra manera, manera de la casa. No, no, no, no, por supuesto las flores son lo que nos van a añadir, porque esto lo podemos hacer de cualquier manera, pero si no añadimos eh, esta docena y media de claveles, que son 10 o 15 euros, volvemos a lo de los precios, poco más uh -huh. eh, en este bodegón, no sería lo mismo. Ahora que llegan las eh, cenas y las comidas en... Que ya nos desplazamos a los chalés, que ya invitamos perfecto. a los amigos. Imagínense recibir a nuestros amigos con un bodegón de este tipo. Un bodegón, o como lo teníamos, no te has dado cuenta cuando lo he tenido yo presentado sí. aquí, que lo tenía en forma vertical, eso ya también se puede hacer para unos rincones y tal, y hacemos unos rincones en nuestra casa perfectos para eso, para recibir, además con muy poco y material todo uh -huh. reciclable, por es supuesto. Seguro, reciclable, seguro. <risa> reciclable, Bueno, te hemos sorprendido. Como siempre, como siempre, <risa> Pues eso es lo que intentamos. Eh, color, flores, primavera, ya llegó a 8 más sin. Gracias por, como no podía ser de otra manera, decíamos antes, la primavera nos la ha traído Javier, no podía ser otra persona. Así que muchísimas gracias y te esperamos aquí en 15 días. En 15 días estamos, a ver si conseguimos el reto de volver a sorprender. Venga, vamos a Venga, allá. hasta luego.